Começando agora mais um programa Pensamento Crítico, um programa especial gravado aqui desde as Jornadas Bolivarianas, que são o evento mais importante do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje com a alegria de ter conosco a presença da professora Ana Stécia Sen, que é doutora em é, Relações Econômicas Internacionais e coordenadora do Laboratório é, do Observatório Latino-Americano de Geopolítica da Universidade Nacional Autônoma do México e também a presença do professor Valdir Rapinelli, nosso companheiro aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema do nosso programa de hoje não poderia ser outro, que é o México, né? esse tema, esse assunto, que muito pouco se ouve na nossa mídia comercial brasileira, um país que vive hoje profundos dilemas, né? um país que vive é, um momento muito difícil, de muita violência, de muita dor, mas também de muita luta. E é sobre esse país, que nós vamos conversar no programa de hoje. Vamos começar então com a professora Ana Esther, mexicana, né? e que vai nos falar um pouco dessa realidade mexicana. Como está hoje o México e quais são esses grandes dilemas enfrentados pelo país? México que vai viver agora uma eleição presidencial. Claro, dentro de dois meses, em realidade, temos muito perto da eleição, mas um... o contexto em que se vê esta eleição é particularmente difícil el, eh, ...en realidad es un país eh, que fue ejemplar en América Latina... ...porque era el país donde no había dictaduras... no Cuando ...había tanta dictadura en el cono sur... ...México no, México tenía era un ejemplo de la política... ...de la democracia, todo... ...pero en este momento realmente estamos en una situación complicadísima... ...los últimos 20 años... Han sido años en que se trasladó en parte el negocio del narcotráfico de Colombia a México y a partir de ahí se aplica una política eh, diseñada en verdad en Estados Unidos ¿no? y aplicada en México que era la famosa guerra contra el narco. Y, e, inicia la guerra contra el narco y la verdad se desata una violencia terrible en el país eh, violencia y simultáneamente una, una pérdida de fuerza del Estado de Derecho, eh, que de por sí no era tan fuerte pero, digamos, había condiciones de eh, garantía jurídica en cierto sentido. Eso se va a estar comiendo, se va perdiendo y entonces hoy tenemos eh, una combinación de delincuencia organizada en todo el país, poderes fácticos, locales, regionales, que son los que controlan la dinámica social en cada región, el estado central muy debilitado, muy, pues yo diría completamente carcomido, fue, fue socavado el estado central eh, al, eh, junto con el crecimiento de los poderes locales, pero al mismo tiempo se instala lo que podríamos llamar un estado de impunidad total. Entonces, hay, no hay manera de tener digamos, referentes jurídicos para la defensa social, para la defensa pues, de cualquier tipo de delincuencia que es la que estamos enfrentando. Y esto lo que hace es que esa violencia que crece un poco al, al calor de la guerra contra el narco, pues en realidad transmina. Y hoy tenemos una violencia, podríamos llamar societal, ¿no? instalada en todos los niveles de las relaciones sociales y eh, al mismo tiempo no hay un referente jurídico para hacerle frente. Entonces, esto ha, ha propiciado, pues hay una situación, seguramente ustedes han tenido noticias de cosas muy fuertes que han pasado, como esta muerte de 43 estudiantes. Eh, normalistas que son los que estudian para ser profesores de educación básica. Ahora recientemente la muerte de tres jóvenes cineastas que incluso pues fueron desintegrados en ácido después de ser torturados y matados. O sea, cosas horribles que están pasando, mucho contra los jóvenes. O sea, es un país que pues tiene un gran número de jóvenes, la pirámide digamos de edad es muy favorecedora para los jóvenes y esos son los que están enfrentando la peor violencia. En todos los niveles, en todos los terrenos, los jóvenes tienen que luchar muchísimo para abrirse paso eh, difícil, ¿no? Eh, y eso lo que hace es que las condiciones políticas, digamos de una elección, de una lucha política de cualquier tipo, sean muy complicadas, o sea, no hay ningún tipo de garantía, incluso para la elección los analistas hacen como apuestas de escenarios posibles y parte de los escenarios son, bueno, van a matar al candidato puntero, ¿no? Antes de que llegue, le van a hacer un escándalo que lo detenga, los otros candidatos son candidatos que no sirven, que no, no levantan en las encuestas porque no ofrecen nada, es decir, el país ni siquiera los oye realmente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un mosaico difícil que además se acompaña con una frontera de, eh, enorme con Estados Unidos. Y una frontera que, por otro lado, es como la válvula de escape ha sido durante mucho tiempo en el país, porque muchos de los, de los conflictos, de las tensiones económicas internas, se han resuelto por la vía de la gente que va a Estados Unidos a trabajar, regresa, o sea, son migrantes temporales muchos, y hoy con el gobierno de Trump y con, digamos, los cambios de políticas, eso... Eh, un poco se ha cerrado. Entonces una frontera y una válvula de escape que se está cancelando, que nos está complicando más las cosas internamente es una situación realmente, pues yo diría explosiva. Uh -huh. Y Valdir, ¿esa violencia que hoy vive México, ¿tendría alguna relación con el pasado, el pasado de luta, la propia revolución mexicana? ¿Qué tú dirías sobre eso? Ah, la profesora Ana Esther que o México abriu as suas fronteiras para todos os exilados da América Latina. Isso foi fundamental, principalmente nos anos 60, 70, porque muitos intelectuais, camponeses, foram para o México, e aí havia uma grande discussão teórica sobre a superação do subdesenvolvimento, por exemplo. Acontece que o México, com a sua Revolução de 1910, foi um exemplo para a América Latina, porque foi a primeira Revolução Social do século XX e derrubou um Estado oligárquico. E esta Revolução foi tão importante que ela teve um alcance nacional, continental e mundial, porque se estabelece um governo democrático burguês, derrotando um governo oligárquico, ditatorial. E isso influenciou os demais países da América Latina a derrubarem os seus governos também. Como também a ala camponesa de Emiliano Zapata. É bom lembrar que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, depois também em Montevideo, em Buenos Aires em Santiago, se acompanhava a luta de Emiliano Zapata. Havia manifestações na rua, né? todos torcendo para que essa ala da Revolução fosse vitoriosa. E depois de tudo isso, né? Claro, esta Revolução foi sendo derrotada pelo tempo. Fidel Castro tem uma frase que é lapidar para mim. Ele disse o seguinte, quando a Revolução Cubana completou 50 anos, todo o processo revolucionário que não avança todos os dias, começa a regredir. Foi o que passou com o México. Tanto é que conversava com uma professora de História da UNAM e quando ela dá aula de História sobre a Revolução, os alunos perguntam, Maestra, e que significa toda esta revolução e olha aonde é que nós estamos hoje, praticamente num narco -estado. Então, eu penso que a revolução foi fundamental, mas ela se perdeu no tempo. Agora, isso que a professora Anastasia coloca é muito importante, né? que o México também é, tem que olhar a geopolítica dele, é uma passagem para os Estados Unidos, e toda a droga produzida na América Latina e no próprio México vai para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, nós temos os narcotraficantes gringos. Porque muitas vezes nós falamos dos narcotraficantes mexicanos, colombianos, e não falamos dos narcotraficantes gringos, que fazem exatamente esta conexão com os narcotraficantes mexicanos e colombianos. Só que os mortos ficam do lado de cá. E não do lado de lá, praticamente. Então, o preço que a Colômbia paga, o preço que o México paga com o narcotráfico, com o crime organizado, é alto demais. E aí, não é fácil resolver esse problema. É, é importante, vamos falar sobre isso no próximo bloco, lembrar que o México sempre foi considerado um exemplo né, de ajustes neoliberais, com... Não, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo vai melhorar. E a gente vê que realmente não é isso que acontece. Vamos falar disso agora no próximo bloco. Só um pouquinho já voltamos. Vânia Bambirra é cientista política economista brasileira. Nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, em 1940, e encantou 2015, cidade do Rio de Janeiro. Vânia foi militante, revolucionária, é, teórica, fundadora da teoria marxista da dependência, juntamente com os seus camaradas Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano dos anos 60, 70 e posteriormente também, sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que, que varreu o continente nos anos 60, acabou sendo exilada primeiramente no Chile e depois do México, é, países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra. É, possui uma vasta obra, artigos, livros, entrevistas, a sua maior parte com publicação é, nos outros países da América Latina, uma pequena parte publicada no Brasil, Além da vida acadêmica, atuação política destacadamente, é, uma atuação na, na Organização Revolucionária Política Operária, Polop, é, nos anos 60 e, e destacadamente também no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, foi fundadora do PDT em 79, com os, os companheiros Darcy, é, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. É, sobre a obra da Vânia, eu gostaria de, de destacar, particularmente, três eixos. primeiro eixo é sobre o capitalismo dependente latino-americano. Vânia estudou, especialmente, as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano. Segundo eixo, a questão da, da revolução, da construção, da transição e do socialismo na América Latina. E o terceiro eixo, sobre a questão da emancipação da mulher. Atualmente, a obra da Vânia, em sua maior parte, está no Memorial Arquivo Vânia Bambirra, trabalho de, de alguns companheiros é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi publicado também um importante livro dela, o Capitalismo Independente Latino-Americano, aqui na coleção Pátria Grande do, do Iela. Né? A obra da Vânia é uma obra fundamental que deve ser recuperada, lida, porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação É, muito importantes para a gente pensar a transformação social na América Latina. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre o México, com a presença da professora Ana Esther Cessenha e do professor Valdir Rampinelli. Falávamos no bloco passado sobre isso, né, de que o México sempre foi apresentado na mídia brasileira como um exemplo de ajuste, né, do que é possível fazer dentro dos governos neoliberais. Ana Esther, como foi essa experiência, né, de neoliberalismo doméstico México? Quer dizer, foi isso que desencadeou no que vive hoje o México? Sim, sí, em grande medida, sim. Sí. Ou seja, foi, eu diria, uma experiência bastante dolorosa, porque México era un país considerado el cuerno de la abundancia. ¿no? Es un país muy rico que tiene una enorme variedad de cosas y poco a poco fue siendo como limitado, ¿no? como restringido en las cosas que producía, el modo como las producía. Igual como fueron matando, digamos, disminuyendo la variedad de semillas de maíz, lo mismo pasó con todas las cosas y cuando entra el, el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, digamos, todas las reformas que antecedieron al tratado, como la liberación de la minería para capital extranjero, todas estas cosas, el cambio en la legislación, en la constitución sobre la tenencia de la tierra, eso fue algo muy fuerte. Eso en parte... Eh, eh, es lo que desató pues, el levantamiento zapatista, ¿no? es decir, la vuelta de Emiliano Zapata, eh, que peleó por eso en la revolución de 1910 y que seguimos peleando por eso a fines del siglo XX. ¿no? Eh, todos estos cambios precedieron, que fue, quizá en los tratados de libre comercio, eso hay que observar, la parte más fuerte es la, la antesala cuando se hacen todos los ajustes y las adaptaciones para que el Tratado tenga condiciones de ser firmado. Entonces, cuando llegas al Tratado, ya si no se firmara, igual cambiaste todas las reglas, ¿no? Y eso pasó en México. Entonces, bueno, por un lado se liberalizó la tenencia de la tierra, el uso de, y el, el, la de disposición del patrimonio, del subsuelo de la nación, ¿no? El último paso fue el del petróleo, que ese se acaba de efectuar recientemente, pues hace que, cuando entró Peña Nieto, hace cinco años, eh, allí hicieron, por ejemplo, una, una medida que fue, pues yo diría, muy inteligente de parte de los poderosos y que fue... Entrando el nuevo presidente, una cascada de reformas que en dos meses quedaron todas aprobadas. Una fue la entrega del petróleo, otra fue la reforma laboral, eh, la reforma en la educación, cambiaron todo. ¿no? Y, y todo eso es el marco o es el, el, la, la contraparte de la llamada guerra contra el narco, que en realidad es una estrategia de securitización total de la sociedad. O sea, el problema, por ejemplo, para hacer la reforma petrolera, la reforma energética, es que la gente no aceptaba, porque para nosotros el petróleo no es un energético. O sea, el petróleo es un símbolo nacional, un símbolo de la patria, porque el petróleo había sido peleado duramente durante... Eh, la época del de, de presidente Lázaro Cárdenas, y bueno, fue conquistada la posibilidad de disponer del petróleo como patrimonio y sustento de la nación. ¿no? Entonces, ahora entregar el petróleo era, era realmente un cambio de, de identidad política, incluso para el pueblo mexicano, o sea, había mucho rechazo. Y ese rechazo solamente pudo ser doblegado a través de... Eh, la instalación de un sistema de disciplinamiento social que incluía, digamos, tenía como, como pretexto o como justificación la guerra contra el narco. Pero yo, la verdad, lo que veo es que en el país la delincuencia organizada no es solo la que tiene que ver con el narco. El tráfico de armas es una cosa bárbara, ¿no? Y las armas vienen en sentido contrario de, de las drogas. O sea, las drogas van a Estados Unidos, las armas vienen de Estados Unidos, y es un negocio, pero, de, digamos, redondo, porque por los dos lados funciona, pero es paso de migrantes, es, es un territorio realmente estratégico para Estados Unidos en muchos sentidos y eso es parte de digamos el, el daño que hemos tenido. ¿eh? Eh, en México podría ser muy feliz si sí, no tuviera esa posición geográfica, seguramente, ¿no? Esa posición geográfica ha determinado que hay muchas cosas y muchas políticas que se aplican de manera mucho más radical en México que en cualquier otra parte del, del continente. Tú hablabas en tu... hablabas eh, en tu conferencia de que... Eh... A lógica do, dessa ilegalidade que existe no México é tão maluca que é uma ilegalidade legal, né? as, as coisas saem do México, o comércio acontece, dentro da ilegalidade, não é sem nenhum nada, não passa nada. Não passa nada. E eu, na verdade, o que digo é que o capitalismo hoje ah, tem uma combinação de legal e ilegal, que finalmente, quem disse que coisa é legal? Bueno, pues esas, ese sistema jurídico que lo que hace es sancionar las reglas del juego, ¿no? Entonces, ese sistema jurídico, por alguna razón que puede tener que ver con pago de impuestos o con controles de otro tipo, eh, no ha querido legalizar una parte de las mercancías capitalistas contemporáneas, las armas, la droga, todo eso son mercancías capitalistas, ¿no? Eh, no están sancionadas como legales, funcionan entonces por otra pista, por otra ruta y eso les da ciertas ventajas también, ¿no? eh, Y esas ventajas son aprovechadas porque, bueno, el enriquecimiento que hay en ese tipo de negocios es muy grande pero también eso ha permitido imponer como un, un sistema de ordenamiento de la sociedad muy distinto en el caso que hablamos ¿no? de todo lo que tiene relación con el crimen organizado o las mercancías ilegales, pues no hay Estado de Derecho, pero sí hay Estado, eh, digamos, de Estado bélico casi, ¿no? Está, está un Estado de Seguridad Privada, propia de los... Eh, eh, empresarios que están involucrados en esto y que simplemente bueno, no pagas, te matan eh, estorbas, te matan te mutilan, cualquier cosa de estas, y esa es la manera como se impone la ley en esta sección digamos, ilegal, uh -huh. ilegal pero permitida, porque es complementaria de la otra parte de la economía que está funcionando ahí y final a gente sabe que o México era um país bem maior, né, que foi, inclusive, roubado pelos Estados Unidos, inclusive a parte do petróleo, né, justamente onde tinha mais petróleo que foi tomada pelos Estados Unidos. O e que, que esse roubo né, feito pelo território do México também influencia nesse presente mexicano? Bom, o México perdeu 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Perdeu não, foi roubado. Guerra, intervenção dos Estados Unidos. E o México, no final, teve que assinar o famoso Tratado Hidalgo, em 1848, em que uma parte da população não aceitou, outra parte aceitou. E sempre se questiona este roubo do território. Tanto que, quando você visita o Museu da Revolução, por exemplo, há mapas de 1810, 1820, 1850... E as professoras vão ensinando para os alunos como era o território e como é o território hoje. E claro que as crianças dizem, quem nos roubou tanto? Claro, foram os Estados Unidos, e uma parte muito rica. Agora, quando a gente passa um olhar sobre o século XX no México, eu identifico duas datas muito simbólicas na abertura para o capital internacional. Uma é 1940, quando termina o governo do Lázaro Cárdenas, era um governo que defendia a reforma agrária, a nacionalização do petróleo, a educação socialista, uma política internacional soberana. E ele é substituído por Manuel Ávila Camacho, que vai começar a abrir a economia para as multinacionais. E, inclusive, alguns avanços do próprio governo Cárdenas já são revertidos imediatamente. Por exemplo, a educação socialista. Outra data muito importante é 1982, com o governo de Miguel de la Madrid Hurtado. Aí sim, o México entra de cheio nas políticas neoliberais e adota políticas de abertura total e subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Tanto que o governo subsequente, que é Carlos Salinas de Gortari, em 1992, faz a reforma constitucional e muda o famoso artigo 27 da Constituição Mexicana, que custou ao México um milhão de vidas, que é o artigo que trata da reforma agrária. E claro, nesse governo neoliberal ele vai dizer o seguinte, a terra é um produto vendível, é comercial, não se pode ter erido, não se pode ter terra comunitária. Então, é aí eu diria que é o, o golpe fatal nos últimos resquícios da Revolução Mexicana de 1910. Ok, a gente vai encerrando esse bloco, mas já voltamos com mais informações sobre o México. Música Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chuquisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simão Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre o México. Estamos aqui com a professora Ana Sté, e eu queria que tu me falasses um pouco como é, é viver nesse país é, acossado pela violência, né? que a gente tem visto todos esses casos que tu tens falado, mas também a gente tem visto muita luta, né? os professores, os trabalhadores, os estudantes. Como é que é essa relação violência-resistência? Mira, eh, esa relación yo creo que se ha mantenido durante toda la fase neoliberal, se va cada vez acentuando más porque va siendo también más fuerte la violencia, pero la gente pelea, pelea muchísimo, la gente peleaba antes por estas eh, modificaciones eh, que se hicieron en la Constitución, pero sigue peleando hoy todos los días aunque sea por la supervivencia no pero pelea contra la reforma educativa porque es un desastre o sea nos nos de repente se siente un ambiente como de todo nos quitan o sea es un despojo en todos los terrenos el que estamos sufriendo y un despojo violento no entonces tienes que pelear en, también en todos los terrenos, tienes que pelear cada minuto de tu vida por una cosa o por la otra. Ha sido muy duro, sobre todo últimamente, porque la gente que pelea, por ejemplo, contra las mineras, pues tranquilamente la, la eliminan. ¿no? La gente que pelea contra la reforma laboral, puede haber dos modos de aniquil aniquilamiento. Uno es eh, el aniquilamiento mediático. Y entonces, por ejemplo, los profesores que se levantaron, fue un movimiento muy fuerte contra la reforma educativa, marchas, duró mucho tiempo. Y bueno, mediáticamente fueron trabajando la idea de que los profesores son eh, incultos, son malos, no sirven, son... Eh, eh, vagabundos que no quieren que les regulen su actividad, en fin, ¿no? Y mientras crecía ese linchamiento mediático también, eh, había la otra represión, ¿no? La represión directa. Entonces, bueno, los sectores van quedando, por un lado, eh, en una posición moral, no favorable y por el otro golpeados, porque al mismo tiempo no solamente los atacaban sino de repente sus viviendas se las podían quemar, en fin, cosas como eso. O sea, realmente hemos llegado a esos niveles de, de represión. La gente igual sigue luchando, porque sabes que en el México de hoy no hay alternativa, casi... No es porque seas muy valiente, es que no hay otra manera de seguir viviendo ahí, ¿no? Es tu modo de sobrevivir. Esto pasa, por ejemplo, muy claramente en sectores que están peleando ciertas cosas específicas. Pero el problema es que ya se convirtió en una pues no sé, una violencia casi subliminal o eh, presente en todos los terrenos y entonces lo que ha ocurrido mucho es que vamos incorporando eh, como tácticas de defensa en todo acto cotidiano, ¿no? Entonces, no vas a salir en tu auto si no pones eh, los seguros si no, y siempre estás atento a que no ande nadie por ahí. Cosas que hacemos automáticamente. Mira, hay mucho miedo y al mismo tiempo necesidad de enfrentarlo. Entonces van las dos cosas juntas siempre, se vive con mucha atención. Cuando, cuando yo salgo del país me pasa algo muy raro que digo, Uf, pero qué relajada estoy acá, ¿no? Claro, porque te quitas esa carga. Esa carga es permanente. O sea, en tu casa te estás fijando que no haya gente cerca, que no haya asaltante, to pero todo el mundo se cuida, en todos los niveles sociales. O sea, es, es realmente una situación difícil, sobre todo cuando gran parte del, de la agresión viene de los cuerpos de seguridad, que son quienes te deberían estar cuidando. Casi tienes más miedo, si alguien te asalta, de ir a quejarte con un policía, porque entonces te asalta triple, ¿no? Entonces, hay así como una, un cambio en la cultura también del país, ¿no? Un cambio en la cultura en una parte de la sociedad en este sentido de la defensa ante estas cosas y al mismo tiempo la reivindicación de tus, eh, tus derechos, tus conquistas pasadas y todo esto, ¿no? como puede ser lo del petróleo, pero en otra parte de la sociedad hay una cultura que se ha ido construyendo poco a poco al amparo de esta, de esta guerra interna, que es una cultura, no sé, yo veo a, a los jóvenes que, eh, por ejemplo, los sicarios de los grupos delincuentes son jóvenes muy jovencitos, 18 años, 15 años, y son chicos que piensan de otra manera, o sea, que tienen otra escala de valores, y por supuesto, a los que la vida... No les merece ningún respeto, ¿no? Porque ellos han tenido vidas muy difíciles, muy también, muy, muy. Eh, eh, muchos de ellos, bien, son niños de la calle, son huérfanos sin familia, han sido maltratados, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces son. Y además están arriesgando la vida cada minuto, porque ser sicario no es algo fácil tampoco, ¿no? Entonces, están armados, pero. Saben que pueden ser objeto de, también de la, del mismo tipo de violencia. Esa gente ya piensa distinto. Ya tú le preguntas qué cosa es México, qué cosa es la patria, por ejemplo, es algo que ya no existe, ¿no? Ya es un concepto en desuso. Eh, ¿Qué piensa de la vida de los otros? ¿Cómo se enfrentan estos jóvenes a jóvenes estudiantes ¿no? de las universidades? Pues con un odio tremendo, ¿no? porque son lo que ellos no han podido ser, son como la imagen de su fracaso, de su desdicha. Estos chicos, además, que están en el sicariato o actividades similares, son chicos que saben que van a vivir muy poco tiempo y que el poco que vivan tienen que aprovecharlo. Entonces, por ejemplo, tienen que robar mucho para dejarle dinero a su mamá, a su familia, qué sé yo, antes de morirse, ¿no? Que saben que van a morir feo muchas veces, entonces, claro... El riesgo es tanto que eso implica otra formación mental, ¿no? otra actitud ante la vida y otra, otra manera de insertarse en la sociedad. Y eso te lo topas en todos lados. ¿no? En la calle, puedes estar en un semáforo esperando que pongan el siga y el coche de al lado es de gente como esa. ¿no? Y entonces... No puedes ya sonar bocina, no puedes, hay muchas cosas que hemos incorporado y que ni cuenta nos damos. Solo nos damos cuenta cuando alguien de fuera viene y nos dice, pero por qué haces eso? Ah, bueno, porque, porque si <risos> porque, porque, <risos> no corro riesgo, ¿no? Uhum. Es bastante duro. Aquí en no Brasil vivimos un um poco eso, ¿no? Há poco tiempo sobre eso, ¿no? esa posibilidad de Brasil también virar una especie de México, ¿no? ¿Cómo es que tú avalias eso? É, mas é bastante diferente a situação brasileira em relação à situação mexicana. Isso que a professora Lester põe é uma sociedade atravessada pelo crime organizado e pelo crime institucionalizado do no Estado. Então, o cidadão se sente desamparado. E qual é a solução? É cada um buscar a sua autodefesa. Então, muitas comunidades indígenas têm a sua polícia comunitária. Protege, protege o seu povoado, as crianças, as mulheres, os trabalhadores, tenta impedir que entrem multinacionais para explorar os seus minérios. É uma tentativa que em alguns pueblos, Guerreiro, por exemplo, tem dado certo. Eu conversava com um líder de uma polícia comunitária e ele dizia que o povoado dele se sentia bem mais protegido porque eram pessoas eleitas pelo povoado, que ficavam um ano, e depois voltavam para sua antiga atividade, e um outro ocupava o lugar dele. Outras cidades mais ao norte, onde o capitalismo se desenvolve mais, eles criam a autodefesa, que são autodefesas de cunho ideológico conservador, algumas delas com o nome de Viva Cristo Rei, lembrando a Guerra Cristeira. Então, são autodefesas que conseguem tirar o narcotráfico da cidade, mas elas ocupam o lugar do narcotráfico. Se antes você pagava para o narcotráfico, agora tem que pagar para essas autodefesas, com um inconveniente que elas podem perseguir movimentos sociais, partidos políticos de esquerda. Então, cria-se uma situação muito complicada. E, por outro lado, aquilo que a professora Anister colocava, Muitos vão para o outro lado, Estados Unidos. Mas também nós temos a fronteira mais perigosa do mundo. A fronteira mais perigosa do mundo não está entre as duas Coreias, como a imprensa internacional fala. É México e Estados Unidos. Ali está a fronteira mais perigosa do mundo. Inclusive, eu vi agora Ana, dois fotógrafos, um mexicano e um de El Salvador, que percorreram grande parte da fronteira, claro, com proteção, tirando fotografias uhum. e fazendo uma grande reportagem sobre é, a, os perigos dos dois lados. A gente fica impressionado com o crime organizado, com as pessoas que passam de um lado para o outro, com o, as drogas que vão, com as armas que vêm. Então, é a fronteira mais perigosa do mundo. Tanto é que em algumas cidades, como Ciudad Coares, tem toque de recolher depois das sete horas da noite e não se sai na rua. Né? É recomendável ficar dentro um de casa. É um estado de guerra. Né? Como de... É, é um estado de guerra. Tanto é que a imprensa mexicana hoje até comenta a guerra de Guerreiro, a guerra de Michoacán. É, são guerras internas dentro do México, mas são tão violentas, que se diz, olha, a guerra daquele determinado Estado. E, claro, o grande responsável por isso, não tenha dúvida, é o aprofundamento do capitalismo neoliberal. Ok, vamos encerrando esse bloco, então, e já voltamos com o último bloco. Vamos tentar trazer aí algumas, alguns cenários né, de possibilidades de transformação. A gente já volta. Música programa Pensamento Crítico e, como sempre fazemos no último bloco, uma dica de leitura. E temos aí a grata satisfação é, de mostrar para vocês um livro de uma jovem jornalista aqui da nossa cidade de Florianópolis, a Luara Vandelli Lott, né, que é filha de jornalistas e é também uma jornalista é, que se compromete com os perdidos, né, os ditos perdidos da história, com os oprimidos. Ela faz um intercâmbio no México como estudante e se depara, se impacta com essa realidade né, de profunda violência, vive toda aquela dor é, da desaparição dos, dos alunos lá da escola rural de Sinapa. E, e volta depois já, né, como jornalista, para recolher essas histórias, essas vivências, é, esses relatos dessas famílias em busca dos seus filhos, que não são só os 43 né que hoje faltam no México. né A cada dia vimos agora, a professora Ana falou, Desses três jovens universitários que foram derretidos em ácido. Então, assim, é uma violência que chega a um, um patamar terrível, né? E esse livro, então, da Luara, Sepultura de Palavras para os Desaparecidos, narra essa saga, essa busca dessas famílias, das mães, dos pais, dos familiares, desses estudantes das, da escola normal. A escola normal que ainda é um resquício, né? Desse sonho da Revolução de 1100. 910. Então, fica a dica aí, o livro já está à venda aí pela editora Insular e fica também o nosso carinho pela Luara, que é uma jovem jornalista eh, conhecida pela gente aqui da nossa universidade, é muito legal. Então, eu falávamos disso, né? já falamos dos problemas do México e tal, alguns caminhos se podem apontar, Ana, agora vêm as eleições, existe aí a possibilidade de, hum, talvez, uma centro-esquerda, llegar al poder, no se sabe si sí, si, si no. ¿Qué tú me dices de esta elección? ¿Temos algunas saídas para este problema del México? Mira, eh, yo creo que eh, no, no hay solamente las elecciones. O sea, hay que pensar que en México la lucha no no siempre camina por digamos la senda electoral sino que justo por la, el antecedente de la revolución ¿no? de Emiliano Zapata siempre presente que no se puede morir porque mientras no se resuelve el problema de la tierra tiene que seguir vivo y tenemos muchas eh, formas de lucha comunitarias se llaman autonomías en términos generales y que eh, están buscando desde hace tiempo el modo de abrir eh, caminos como más autogestionarios no, eh, sobre la base de que el sistema político mexicano, por lo menos, no entró en una profunda crisis, nunca fue muy respetado, pero entró en una profunda crisis con el neoliberalismo y que a partir de ahí no había nada que hacer ¿no? en esa ruta. Entonces ellos han adoptado un camino pues, de ir construyendo sobre la marcha, ¿no? ir construyendo en términos reales y no esperar a ganar una elección para transformar el país, por decir. Entonces, tú tienes todos esos movimientos, ahí están las policías comunitarias, entre otros, pero también está el movimiento zapatista principalmente y algunos otros movimientos autónomos en diferentes lugares del país. Y hay otra parte que está buscando, sí, efectivamente, por la ruta electoral, abrir un espacio eh, yo, la verdad, que siempre tengo mis reticencias con la lucha electoral porque México es un país en el que, por más votos que reúnan, no ganas elecciones. O sea, no se ganan en las urnas las elecciones, ¿no? Sino Ay, traude, están predefinidas. Y se ganan con los acuerdos que haces con los grandes poderes. Y hay, en México el gran poder es Estados Unidos. No tenemos este, duda de que es en gran medida quien define lo que pasa en cada contienda electoral, quiénes son los candidatos, cómo se seleccionan. Siempre tienen que pedir la anuencia de Washington para funcionar. Y luego tienes también el marco este de los poderes que se ejercen localmente y que son los del crimen organizado, ¿no? Esto del, del Estado, el, el narcoestado o el Estado delincuencial que se ha instalado en el país, bueno, pues ese define también el modo cómo se llega a la presidencia del país. Entonces, sí tenemos hoy una, una situación, digamos que como ha llegado a tales niveles de, de insoportabilidad, sí hace que el candidato que está, el del centro izquierda, ¿no? que está desde hace tiempo haciendo campaña, tenga una aceptación muy alta. Y si fuera por votos, muy probablemente él llegaba a la presidencia. No sé qué va a pasar en estos dos meses que faltan, nadie sabe realmente. Y bueno, ahí se pueden armar todo tipo de escenarios, desde un crimen, un crimen de Estado, un crimen de la delincuencia privada, eh, hasta eh, escándalos, ¿no? Corrupción hay por todos lados, o sea, corrupción, el manejo del, de los medios también sabemos, ¿no? En Brasil está clarísimo cómo se manejan los medios y eso pues ocurre allá con más eh, con más fuerza incluso. Entonces cualquier tipo de escenario se puede montar para impedir que la vía electoral realmente permita presentarse como alternativa. Yo diría que estamos en un momento bien difícil, eh, porque en otros momentos estas luchas tenían más eh, posibilidades de futuro. En este momento la fuerza del avasallamiento que se nos está aplicando es muy grande. Y entonces se puede aplicar tanto por las vías autonomistas y aumentar la represión hacia los pueblos directamente como por la vía electoral impidiendo que llegue el candidato del centro izquierda. Esperemos que de todas maneras <ríe> se nos abra por ahí la luz al final del túnel y la gente está peleando porque se abra esa posibilidad de una manera o de otra y vamos a seguir peleando hasta que lo logremos. Essa, essas forças autonomistas, essas cidades autônomas, com os zapatistas sem, elas é, teriam efetivamente poder dentro delas ou elas ainda são meio que consentidas por esse sistema central? Quer dizer, se esse sistema central quiser acabar com tudo isso, pode acabar? ¿Puede acabar con ellos? Sí, yo creo que en las condiciones en que estamos ahora se están acercando justo, ¿no? El, eh, se siente como una especie de cerco que va aumentando, un acoso cada vez mayor sobre este tipo de comunidades. Parte han sido fragmentadas, una parte cooptada, otra parte violentada, ¿no? Entonces sí ha habido una política expresa para debilitar. A los movimientos, porque estos movimientos estaban poniendo en riesgo al sistema, ¿no? al sistema mexicano. Entonces, efectivamente, los zapatistas significaron algo muy fuerte para el país. Y yo pienso que la guerra que estamos viendo ahora, la guerra interna que se ha instalado, en gran medida es porque es necesario controlar esas fuerzas, que están presentes ahí desde la revolución, pero que se renovaron. Eh, tremendamente con el levantamiento zapatista y con el Tratado de Libre Comercio. Es, eh, eh, o sea, no podemos entender lo que pasa en el país sin lo que decía el profesor. La eh, profundización del neoliberalismo en el país es lo que ha conducido a instalar esta situación de guerra que es la única que permite que eso pueda seguir funcionando con esas características, porque de otra manera la gente ya hubiera aventado todo por los aires, ¿no? Yo la verdad que quisiera decir que todo mundo debería ver México como un espejo de futuro, porque hace 20 años México no era como esa hora. Hace 20 años nosotros no hablábamos de esta guerra interna, claro que teníamos capitalismo, neoliberalismo, en fin, todas estas cosas, pero teníamos un, condiciones de lucha política, de digamos un diálogo interno que permitía ir conquistando o ir retrocediendo según los casos, pero que nos daba pues, digamos, condiciones de vida más o menos razonable, pero hoy no tenemos esas condiciones de vida razonable, o sea, esas nos fueron canceladas porque peleaba demasiado ese pueblo. Ese pueblo pedía, se levantaba, exigía, rechazaba las políticas neoliberales y, bueno, nos aplicaron algo muy fuerte, ¿no? Pero eso mismo se le puede aplicar a cualquier otro país. ¿Valdín? Ricardo Flores Magon, um grande jornalista, um grande intelectual, um precursor da Revolução Mexicana, quando criou o Partido Liberal Mexicano em 1905, ele disse o seguinte: não se muda um país pelo voto. Não é o voto que muda um país, é a organização popular. E naquela conjuntura, na luta contra o porfiriato, o povo armado. Então. O México, hoje, claro, tenta se organizar de várias maneiras. Porque as pessoas vão vivendo na violência, mas elas vão criando mecanismos para, dentro desse estado violento, da organização criminosa violenta, tentar se defender e criar espaços. Seja a polícia comunitária, seja a autodefesa, seja os professores, seja os indígenas, todos vão se organizando. Agora, existe um problema fundamental. O problema do México não se resolve só com o México. O problema do México está nos Estados Unidos, como dizia a professora Ana Sterck. É ali que está o problema. Porque o México é um país dependente. 85% do seu comércio é com os Estados Unidos. Os governos mexicanos fazem as reformas que o governo dos Estados Unidos pede. Porfirio Dias já lembrava Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, como dizia a Ana, estamos aí, não podemos sair daí, aí nos tocou viver. E agora? Bom, como é que se resolve o problema do narcotráfico? Indo no consumo, que são os Estados Unidos. Por que, que o México hoje tem tantas organizações criminosas? Porque é passagem do tráfico para o grande mercado consumidor, que são os Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, na fronteira, por exemplo, Arizona, 640 quilômetros de fronteira. Do outro lado, os fazendeiros sem vacas. São aqueles fazendeiros que recebem a droga e passam para o território dos Estados Unidos. Dentro do território dos Estados Unidos, toda uma organização de gangues vendendo a droga. Então, o problema está do lado de lá. Não está do lado de cá. O lado de cá, como eu dizia antes, entra com os mortos. Para resolvermos resolvermos o problema do México, tem que resolver o problema do consumo da droga dentro dos Estados Unidos. E que está derrubar o capital, né? Que é fundamental porque muda o planeta inteiro. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. A gente encerra esse programa. Tá? A gente volta. Fica ligado. Tchau. Música